Dice lo siguiente, de ser electo como diputados, ¿qué garantía le daría al pueblo de San Francisco de Macorís que iría al Congreso a cumplir su rol y no a ser un instrumento de su partido y sí un instrumento del pueblo para beneficio de este y no de intereses políticos? Comenzamos con Olmedo Cava. Bueno, esa pregunta realmente para mí es, es muy, muy es significativa, pero también es simple, porque nosotros ya, ¿verdad? el caso nuestro, ya tenemos dos periodos como legislador y la población ha podido valorar nuestra gestión en el Congreso Nacional. De manera que nosotros hemos estado en la Cámara de Diputados, ¿verdad?, defendiendo los mejores intereses del país, hemos estado defendiendo el medio ambiente, hemos estado defendiendo el patrimonio de la República Dominicana, hemos estado defendiendo eh, la mayoría del pueblo dominicano que entiende que no debe darse un endeudamiento alegre como se viene haciendo en el Congreso Nacional hemos estado abogando por un Congreso transparente, hemos estado trabajando en el Congreso para que la Constitución no sea pisoteada como se ha hecho en el pasado de manera que nuestra gestión realmente es la respuesta a esa pregunta Tiempo Heriberto Magallanes Sí eh, nosotros vamos al Congreso a fiscalizar a llevar iniciativas legislativas y estas iniciativas pueden ser nuevas leyes o modificaciones de la que están. En lo referente a la fiscalización, que es lo más eh, lo más neurálgico que puedo, se puede ver en el, en, en el Congreso, nosotros, nosotros Vamos a someter la resolución que sea necesaria para, ante, ante la asamblea para que en, para que el funcionario que actúe de manera dolosa o que se, se, se, esté, se actúe de manera dolosa o que tenga eh, actos reñidos con la ley, eh, sea interpelado. Tiempo. Joan Fernández. Miren. Yo no voy a representar un partido. Y lo quiero decir ahora. San Francisco de Macorís, yo voy a representarlo a ustedes. Yo, cuando esté en el Congreso a partir de agosto, cuando vea que una, eh, que una pieza legislativa no impacta eh, positivamente a la provincia de Duarte, yo me abstendré de votar o, vota, o le votaré en contra. Mi línea no lo va a ser la de los partidos, va a ser la del pueblo. Yo voy a ser un diputado de verdad Que fiscalice, yo voy a ser un diputado de verdad Que represente, que acompañe al pueblo Como a los, a los afectados del la etapa MUNE, Que represente al pueblo Como, aquel, como las, los de las comunidades De la Yagüiza, de los Cacaos de, de la Joya al Guineal, que lo vamos a hacer Distrito Municipal mediante ley Vamos a las cosas Que realmente tengan impacto En la calidad de vida de la gente No como ahora Gracias. Bien, Joan, vamos...